Participación. Hoy la rueda de prensa viene a cuento de, de ensanchar la participación en Ciudadana y Vecinales en el Ayuntamiento de Zaragoza. Eh, ya sabéis que llevamos tres años denunciando al Gobierno de, del Partido Popular que está dando reiteradas muestras de desprecio o de miedo a todo lo que supone la participación ciudadana. No ya solo limitando las capacidades de los órganos consultivos como el Consejo de Ciudad o el Consejo de Alcaldes de Barrio, sino también despreciando fórmulas de participación, como los presupuestos participativos, que ya sabéis que, de alguna forma, en lugar de darles una vuelta, han, han hecho un certificado de función y los han metido en el cajón. No han convocado tampoco órganos de participación como las comisiones sectoriales de la Agenda 21, que era, la, como, por ejemplo, la Comisión del Agua, la Comisión de Biodiversidad, tan, tan importantes hoy en día, ¿no? Las comisiones existentes, por ejemplo, la, la vinculada al, al bosque de los zaragozanos, que es un proyecto estrella del Gobierno y que tiene también fórmulas de participación, estamos viendo cómo está conduciendo al fracaso, ¿no? porque están dando la espalda a entidades vecinales y ecologistas, como por ejemplo esta ocurrencia nueva del bosque japonés en, en el barrio de Torrero, en el que las entidades vecinales y ecologistas no han sido para nada tenidas en cuenta su opinión. En este sentido, queríamos nosotros confiábamos que los avances dados durante la pandemia habían venido para quedarse. ¿no? Ejemplos los tenemos en el teletrabajo o la participación online de las entidades vecinales o ciudadanas en los plenos de este ayuntamiento. Y de esto va la proposición normativa que os propongo se plantea la reforma del Reglamento de Participación Ciudadana para asegurar la participación en los plenos mediante intervenciones telemáticas online tanto de las entidades ciudadanas como de los propios ciudadanos, aunque no estén asociados. ¿no? Son dos artículos, el artículo 80 y 56 de dicho reglamento. Nosotros confiamos, digo, insisto, ¿no? en, que, en que esos avances... Y así lo expresamos además en la Junta de Portavoces, ¿no? que esos avances dados en la pandemia que permitían la participación online, pues habían venido de alguna forma para, para quedarse. Y cuando lo planteamos en la Junta de Portavoces nos dicen que no. Bueno, por eso de, de ahí esta proposición normativa. ¿no? En el fondo de lo que se trata es del derecho fundamental a la participación ciudadana, que este Gobierno está haciendo una interpretación restrictiva que es completamente contraria a la que viene planteando el Tribunal Constitucional. Y es, de alguna forma, contraria a lo que tiene que ser un derecho fundamental, que tiene que ser de aplicación inmediata y una interpretación extensiva y lo más abierta posible en términos de la, de la más amplia participación de la ciudadanía. Nosotros, cuando gobernamos Zaragoza en Común, durante los cuatro años de gobierno, hicimos una clara apuesta por, por, por fórmulas de participación en la que se abriera el ayuntamiento a la intervención de, de las entidades y de los, y de los vecinos, en las que el Gobierno municipal fuera un agente, un agente más, junto con los técnicos municipales, junto con los expertos, junto con las entidades y las asociaciones. Y eso abundaba en un Gobierno abierto y un Gobierno transparente. Todo lo contrario del ejemplo que está dando este Gobierno municipal, que es un Gobierno cada vez más opaco y cada vez más oscuro en, en materia de transparencia que debería ser lo, lo primero a tener en cuenta en un, go un gobierno que, que, dice, que dice ser constitucional. Si es constitucional en el, el pleno siglo XXI, debería estar abierto a la participación de los ciudadanos. Algo que estamos viendo cómo está siendo recortado sistemáticamente por este gobierno. De ahí esta proposición normativa que es muy simple y muy sencilla, que es simplemente que los ciudadanos puedan hablar online. ¿Por qué? Porque esto de alguna forma eh, viene a afectar. Al, al derecho a la igualdad de, los, de la gente. No es igual un vecino que vive en Garrapinillos que un vecino que vive en el centro a la hora de trasladarse al Pleno del Ayuntamiento, en la Plaza del Pilar. O no es lo mismo una persona que pueda tener problemas de movilidad reducida o que pueda tener problemas de conciliación de la vida familiar, eh, social o laboral, que le permitiría poder hablar desde, desde su domicilio eh, o en una pausa del bocadillo de trabajo ...en un pleno, cosa que ahora se le impide totalmente. Pues de ahí va esta idea nuestra de ampliar la participación de la ciudadanía y de las entidades vecinales. ¿De acuerdo? Sí, ¿no? ¿Qué proceso llevaría ahora esta proposición normativa? ¿Qué, ¿Perdón? Eh, ¿qué proceso llevaría? ¿Se pues, tiene que debatir en el ple, primero en comisión, luego en pleno? Eh, el, sí, el proceso es un tanto complejo porque hay que presentarla con exposición de motivos y antecedentes... ...ante la Junta de Gobierno local luego se somete a un informe jurídico o un informe técnico y económico por plazo de 30 días. O sea que, bueno, luego va al secretario del Pleno para que se tramite una comisión plenaria, etc. ¿no? O sea que es una tramitación compleja, pero que también es cierto que recientemente se le dijo al Gobierno que estas proposiciones normativas, cuando las propone la oposición, que no las metan en el cajón o que dure la tramitación un año, ¿no? sino que en un plazo de tres meses, como le indicaba también el Justicia que se acelere la tramitación de este tipo de proposiciones normativas, ¿no? Que, que no se metan en el cajón y se olviden, sino que el Gobierno le dé celeridad. O Pero, sea que, perdón, ¿en un plazo de tres meses podría estar ya operativa esta modificación del reglamento? Podría estar. Si, si lees el artículo 213 del reglamento de participación ciudadana, no debería haber obstáculo para que en ese plazo estuviera implementada esta reforma. Y yo creo que debería ser urgente, porque no, no hay absolutamente ninguna razón que debiera impedir la participación de los vecinos a estas alturas, ¿no? A estas alturas en las que los medios técnicos están completamente disponibles, ¿no? ¿Sí? Gracias.